Hola, buenas, soy Patricia Marcos, docente de CSUR Formación Sevilla. Vamos a trabajar hoy eh, una sesión de yoga. Va a ser muy breve y rápido el vídeo, pero cada posición que se muestra la tendremos que mantener unos 10-15 segunditos. ¿Vale? Con el yoga, ¿qué trabajamos? Trabajamos flexibilidad, estabilidad, fuerza y equilibrio. ¿Vale? Vamos a empezar con eh, ejercicios de pie en bipedestación con equilibrios. Después vamos a pasar a suelo y por último a invertidos. Esto para personas que sean más avanzadas y tengan un buen control postural. Es importante mantener una correcta respiración, inspiración y expiración en los ejercicios. ¿De acuerdo? Eh, nada, espero que os guste y vamos a la obra. ¡Suscríbete 嗯 <laughs> <laughs>